Hola familia, estuve pensando mucho sobre este video para saber eh, qué les podía gustar o qué les podía interesar y hacerlo de una manera un poco diferente, pero espero les guste y por favor si pueden dejar en los comentarios alguna sugerencia sobre temas que podría tratar y pues nada, espero les guste, suscríbanse, denle like y espero lo sientan con mucha alegría. ...y nostalgia. Me mudé... ...por amor. Por un amor ciego y descabellado... ...que solo los locos incomprendidos pueden soñar. Sí, y este amor me trajo a donde no conocía... ...a donde mis vibras no percibían ningún signo vital. ¿Y quién era yo? Yo era solo un pobre enamorado que me rodeaba por la vida, amando a cuerpos vacíos, a ideas sin sentido, a luchas ya arregladas y a sentimientos que no eran míos. Y bien dicen que el amor duele, pues dolió mucho verte llorar, madre mía, dolió verte llorar, alma mía, pero fue ahí, empapado de dolor que encontré el verdadero valor del amor pues no ama a quien nada entrega y no hay pena que viva para siempre eterna me mudé por amor por amor al lápiz y al pincel y a esos sentimientos que tan manchados caían sobre un papel sí me mudé por amor y no me da vergüenza porque fue ella la que me amó por encima de mis decadencias y me demostró que el amor también puede estar empacado en acciones verdaderas Que el amor brilla con la intención correcta ¿Verdad? Mi fiel y eterna compañera Me mudé Y aunque lloro de vez en cuando Pues una parte de este amor está muy lejano Pero te abrazo a la distancia, mi buen hermano A mis heroínas sin capa Y a todos los pequeñitos Ahora que he cruzado el mar Ahora que estoy en tierras ajenas, he entendido que la razón por la que en verdad me mudé fue por amor, amor a mí mismo y al miedo a lo desconocido, amor a mis sueños queridos, amor al arte, amor a los que son de mi misma sangre, amor a ti mi amante, amor a ti mi amante.